Ante los continuos actos delincuenciales que afectan a gran parte de la ciudadanía, cuestionamos al director regional nordeste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, quien dijo, para contrarrestar este flagelo es necesario la unión de todos los sectores. Por todas la, lo que Toda la sociedad completa, familia, entes sociales, policía, todo el mundo tenemos que aportar